Ahí viene lo que tengo. El borrador de la nueva constitución. Les voy a leer la primera página. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Tan? ¿Y tú? ¿Ya la leíste? Déjame tus comentarios, el artículo que más te gustó de la nueva constitución y las preguntas, a lo mejor te surgieron algunas dudas, podemos responderlas. El presidente de la República convocó un plebiscito para el 4 de septiembre donde vamos a tener que decidir si queremos o no una nueva constitución, si queremos esta constitución. Por eso te invito a informarte, a leer, a leer completa la nueva constitución, a resolver tus dudas. Este 4 de septiembre yo voy a votar a aprobado.